Hola amigos, amigas. ¿Cómo estamos? Dejen debajo aquí. ¿Está? <ríe> sí. Hoy vamos a hablar de numismática y les tengo una aplicación. Les tengo una aplicación que está muy buena, está muy buena a todas aquellas personas que les gusta coleccionar monedas o que tienen alguna moneda ahí y que saben o no saben cuál es su precio. Aquí les voy a decir cuál es la aplicación Bueno, de hecho ya se las puse ahí Y en el enlace, aquí a un ladito del chat Hay un, una cadenita que es un enlace Ahí les dejé el enlace de la aplicación Para que la descarguen en la Play Store Se llama La aplicación Vamos a ver Bueno, ahorita ahorita Este video lo estoy haciendo por una persona ¿sí? La persona se llama Aviña Rodríguez Esta persona me pidió Ayuda para, para una moneda Una de sus monedas ¿sí? Me estaba preguntando Que si le podía ayudar con una moneda de, de su valor de 50 pesos Pero yo ya había hecho un video Acerca de esa moneda ¿sí? Que viene siendo esta Bueno, esta, esta la, la, él la Descargó de, de Mercado Libre Y le pedí Que, que me mostrara su moneda Para ver más o menos De, de, de qué se trataba Cuál era la forma de su moneda sí A ver, Ay, se va a actualizar, chin Está actualizando, ahí está Bien Estamos en vivo amigos, estamos en vivo Y ya estuvo, tuve una charla con él Y ya me mandó Una moneda Pero después también eh, me, me pedí ayuda sobre otra moneda Una moneda, creo que es A ver, aquí dice Ah, no, me mandó audios. Una moneda que es de otro país, que vendría siendo esta. Sí. Es esta, creo que crees venezolana o algo así. Pero es de 1904. Nomás que no se alcanza a ver bien aquí en esta imagen. Entonces, este video lo estoy haciendo por él. Sí. Para que él mismo, ya con esta aplicación... Este pueda saber más o menos el valor y todas las personas que les interese saber el valor de sus monedas Con esta aplicación se van a dar una idea más o menos de cuánto está Bien, pues vamos a, a continuar, les voy a, a decir cuál es la aplicación así rápido Y ahorita vamos a hacer una prueba para que vean cómo funciona esta aplicación Tiene eh, una nube en su propia servidor para que ustedes guarden ahí sus su colección de monedas Incluso las pueden vender Comprar o simplemente guardar ahí su colección para si en un futuro ustedes desean eh, guardarlas, este pues ya van a saber más o menos el precio. Vamos a dar saludos. Enrique Díaz, José Luis Santos y Juan Pedro Córdoba. Gracias amigos, por su like. Enrique Dan dice, ¿Cuánto vale mi moneda? Aquí te va, aquí te va. Mira, en tu celular te vas a, a meter a Play Store. Aquí abajito en el, en el chat hay un, un, un simbolito de una cadenita que es un enlace y te va a dirigir directamente a la Play Store para que descargues esta aplicación que vamos a ver ahorita. Muy bien, vamos a continuar. El feo track, ¿cómo estás amigo? Bien. Entonces, se van a Play Store aquí con este link. ¿Sí? Los va a dirigir directamente, pero... Creo que después de el en vivo, el, el link desaparece. Entonces, por eso va a ser este, este tutorial rapidísimo, ¿sí? ¿Cómo se llama la aplicación? MacTune. ¿Sí? Le puedan aquí en MacTune App. Y pues aquí, yo ya la tengo instalada, le dan descargar. espera que se descargue y listo. Entonces, una vez... Eh, Descargada Les va a aparecer ya aquí en su en su pantalla De su perfil de su teléfono Su pantalla principal y la abrimos ¿Sí? Yo aquí ya tengo Una moneda con las que cuento Para ver más o menos Cómo funciona y cuál es el precio Bien Primero que nada tienen que Registrarse obviamente, hacer su cuenta Para que puedan Si en un dado caso ven, puedan vender su moneda Pues sepan Con quién se van a dirigir para comprarse la verdad bien tiene eh, este es esta es la herramienta de identificación es usan su cámara le toman fotografía por el por el frente y el adverso para que este pueda bien identificar su moneda si ¿Sí? tiene un catálogo de monedas Vamos a ver que cargue y billetes monedas y billetes eh, pues no son antiguos, de todo el tipo de monedas sí, Es una, pena, una aplicación que apenas va en desarrollo Pero sí tiene bastantes monedas Creo que no está cargando, vamos a ver En colección Todas las monedas Miren, esta es mi colección Yo ya hice unas pruebas, más o menos Con algunas monedas que tengo Que tengo la de un peso El Morelos Cachetón Y... La de un peso Morelos Esta pues esta, no sé cómo se llama Aquí, bueno aquí dice peso mexicano Y a, les dice todo lo, la descripción como es Miren, vamos a esta Vamos aquí a más detalles Y les dice el peso eh, Que Code No sé qué significa ese. Es que apenas la, la acabo de descargar Bueno eh, nombre país, México un peso mexicano de 1970 a 1983, es cuando se empezaron a acuñar. ¿sí? Año de la, de la comienza del comienzo de la emisión en 1970. Año de, termi, de terminación de la emisión, 1983, valor un peso. Nombre de la divisa, peso mexicano. Y ya apareció más información. Está, está muy chida esta aplicación. Ya me quitó. Un estrés estar buscando En páginas web y todo eso eh, ¿Cuál es el precio de esta? Y tengo que ver en una, una aplicación, en una web En otra y así Pero esta está muy, muy, muy completa Dice difusión Circulación estándar Casa de monedas Descripción, adverso Dice Cayorel, Head, José María Morelos, tiene algunas Palabras en inglés pero... Pero pues la mayoría pues es entendible, ¿verdad? Sí. Y aquí está lo que yo quería buscar en las páginas web. la El significado por qué ponen a, a las personas en la moneda, ¿sí? Al conmemorado. Dice eh, capitán general mil, de 1810 a 1815, mexicano, Ramón Católic, Christ, revolucionar, ¿sabe qué? <risa> Pero está en inglés. Nomás que aquí no puedo traducirlo. Guay, lo quité. Eh, ya, está cargando. Bueno, ahorita aparece la información. Pero, aparte... Van a ver los precios. Le dan aquí en el simbolito de su moneda. Le van a dar un estimado de más o menos cuánto vale eh, su moneda. ¿Sí? El precio... Precio son 0.20 centavos de dólar hasta 2.3 2 dólares .3 centavos de dólar Dependiendo el tipo de calidad de su moneda Si, ¿Sí? en promedio pues que la mayoría de monedas están mal pues Es 0.80 por una más o menos ahí Ni un dólar Es que estas, estas monedas son de níquel y cobre De hecho en la descripción decía se fabricaron en níquel y cobre ¿Sí? Y aquí están todas las monedas de todas las personas, como yo, que suben sus fotografías y le ponen el precio. Ya si quieren conseguir una, pues aquí está 30 dólares, 30 dólares. ¿Sí? La mía no aparece aquí porque no le puedo, no le he puesto precio. Simplemente la subí para tenerla ahí de de, de recuerdo, ahí en esa aplicación. Probablemente después. ¿Sí? Miren, aquí hay una más, más carita. Yo imagino por su... Por su calidad. Su conservación. Y así un buen de, de, de catálogos. ¿Sí? Miren aquí tengo otra. Esta sí le puse precio. Esta moneda yo la compré en una tienda de numismática. La compré en $180 pesos. y ¿Sí? $175, $180 pesos. Y desde la descripción. Este, eh, de cuando se empezó a, a, a la emisión en 1947 se terminó en 1949 valor un peso si ¿sí? no más que está tardando mi celular en cargar eh, porque pues estoy haciendo el video pero ya eh, en su celular la aplicación es rapidísima abre todo muy rápido bien ahora fíjense ¿eh? esta moneda les digo que me costó 180 pesos eh, cuando hice el video anterior de esta moneda De los pesos que tengo en mi colección <coughs> Perdón Llegué a, a calcular más o menos que estaba de 180 pesos Como en 350, 400 pesos Pero le doy aquí al precio ¿Cuánto vale esta moneda? Dice, no he encontrado ningún lote con la venta de monedas de este tipo Ah, es que estaba cargando Ok y aquí les da toda, toda, toda la, la información. Dice, difusión, circulación estándar, casa de moneda, eh, casa de moneda de México, descripción material, plata, de eh, José María y Morelos y Pavón. <coughs> Esto no sé qué sea, estado rayado, canto estado rayado, descripción de la composición, 500, ah, esta es la, la ley. Ley, se hicieron de 500 y 1000. De ley, o sea, 50% plata o 100% plata. ¿Sí? Eh, ¿A qué dice? Alineación moneda. No entiendo qué sea eso. Forma circular, descripción del borde, desconocido, peso, diámetro, espesor. Circulación de la moneda También le dicen la, la cantidad de monedas Que estuvieron en circulación en aquellos años Déjenme algo para acá Porque no veo el chat Ahí sí Shrek, despertando apenas ¿Cómo? Dice... A Bien, pues ya, vamos a ver si ya Aquí ya la tengo en la colección la Palomier. Estas son fotografías de mi moneda Le damos aquí A ver si ahora sí nos da el precio Listo, ahí está, miren Precio menor eh, está en 30, $31 dólares o el precio mayor $31 dólares. O sea, es, es, por muy buena calidad que tenga la moneda, no va a valer más. A menos que tenga error de acuñación, ahí sí, su valor se, se aprecia más. ¿Sí? Bien, ahora, les decía. A mí... ¿Por qué Porque no aparece el...? a mí me costó 180 pesos mi moneda ¿sí? vamos a ver cuánto es 31 dólares ahorita en la moneda mexicana son 31 dólares son 614 pesos esto quiere decir que ahorita pues yo le saqué ganancia a la compra de esta moneda sí. entonces si me espero más tiempo pues mi esta moneda va a tener un un mejor precio en próximos años Anthony Álvarez, hola bro No se escucha, ¿cómo que no se escucha otra vez? Ah, sí se escucha Me estás cotorreando, ¿verdad? <ríe> ah, sí se escucha, ¿cómo no? Este, bien Ahora, ¿cómo ¿Cómo poner sus monedas? ¿Cómo vamos a usar esta aplicación? Bien Nos vamos aquí al celular Nos vamos hacia atrás bueno, le damos aquí y le damos identificación de nuestra moneda. Bien, esta es una moneda eh, de 5 mil pesos del año 1980. ¿Qué dice? ¿88? Hey, 1988. Bien, vamos a ver cuál es el precio de esta moneda. Vamos a darle aquí en capturar la colocan bien, que sin, sin que se mueva bien iluminada su monedita y le dan aquí, en tomar fotografía listo les dice aquí la instrucción, dice, si la foto está borrosa, difusa o demasiado iluminada, repite la foto no, está bien dice, hacer foto, la foto del, seg de la se del segundo lado le damos clic aquí y vamos a voltear nuestra moneda Vamos a ponerla Bueno, le quitamos aquí La volteaste Y para que se quite Ay, no me va a dejar Este pedacito Déjense lo doblo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? y Así, así, así sí. y así bien acomodadita ahí está y le tomamos la segunda foto y sí, está, está golpeada mi moneda de aquí miren identificar moneda le damos ok Está identificando, está identificando. ¿Cómo que no se escucha? No, ¿qué dice que sí se escucha? Si no vuelvo a hacer el video, no, no importa. No, no hay prisa ahora. Está cargando, está cargando. ¿Qué ¿Pasa? ¿Por qué no carga? cargando está cargando ahí está y si hay muchas monedas del mismo tipo agréguelas todas a marcum sigue cargando es que como es eh, es una carga de moneda está buscando resultados del tipo de moneda y si no hay de hecho ya puse creo que esta... No está en la colección de, de esta aplicación. Ah, no, sí, ahí miren. Y apareció esta que está aquí abajo. No, esta que está aquí arriba es mi moneda. ¿Sí? Dice. Peso mexicano, 1988. Muy bien. Listo. Eh, vamos a ver el precio de las de estas monedas Esta es parecida a la mía No, nada más que la mía está un poquito Con más brillo Está muy bonita esta moneda Y no hay tantas, eh Vamos a darle que es Como esta Le damos marcar Pues Marcar Le damos aquí al precio ¿Eh? esta moneda cuesta 4 dólares 8 vamos a ver 4.8 dólares son 95 pesos es de 5 mil <ríe> bueno pues ya ya salgo algo edad pues de modo este y así se usa ahora ahora vamos a Dice, la voy a agarrar, agregar en mi colección, ¿qué quiero hacer? Dice, editar información sobre moneda, un mismo tipo. Si le doy a editar aquí, voy, tengo que poner características de, de mi moneda, pero tengo que estar buscando, ¿sí? Este, diámetro, tengo que tener las herramientas, cuánto es el diámetro, este, cuánto pesa, la tipo de calidad, el año de acuñación, bueno, que está ahí, en, en, sí, pues es el año de acuñación. Y todo ese tipo de, de, de cosas, ¿sí? Por ejemplo, esta es de... Le ponemos aquí... 1800, no, es 1988. Casa de moneda, México. Ay. México. Eh, calidad. Y aquí, pues, hay que investigar cuál es la calidad, ¿verdad? Esta es la UNC, es la más alta calidad. Y ¿sí? la G es... es más o menos la más bajita pues. Pero como esto no lo sé, tengo que investigarlo. Lo vamos a dejar así. Costo. Dijimos que estaba en 6. Punto... ¿Qué era? 6. Punto... No, 4.8 dólares. La vamos a poner en ese precio. A ver, dejen. Ahí está. Está mi celular. Aquí está. Le ponemos. Eh, costo 4.8 divisa eh, dólar eso pues no sé es como les digo no tengo mis herramientas no tengo herramientas un, un este ¿cómo se llama? Eh, un calibrador o un pie de rey no tengo báscula que pesa en gramos entonces eso va a quedar pendiente le damos guardar y se va a quedar guardada en la galería de la aplicación para que si en un futuro la quieren vender. Ahorita les voy a decir cómo, dónde le van a dar para, para venderla. Si ¿Sí? se meten a su galería. Y le van a decir aquí. Vendo tú. Le dan clic. O si ven una moneda que usted, ustedes que, quieran tener de aquí. De esta aplicación. Le dicen quiero. Canjeo. O no es necesaria. <ríe> claro, yo la voy a poner ahí nada más en mi colección. Mientras. Pero un precio aproximado. Un precio aproximado por, pero no la quiero vender. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quieres comprar una, pues te vas aquí a quiero. Sí, y le dices qué moneda estás buscando. Aquí están los los países. Este es para ti, amigo, que me hiciste el comentario de la moneda que querías. Tú que la tienes, puedes usar la aplicación. Le tomas fotografías y te va a decir el precio y todo. Sí, vamos a decirle, no sé, moneda de Chile. Busco un número. Eh, bueno, aquí ya está una de un centavo y pues les dice todo, todo, todo, todo, todo. todo. Y aquí están, las monedas de, de Chile, desde que empezó a salir monedas, miren, todo el tipo de monedas, ya si quieren ver el, el valor, pues se van aquí. Ah, mí están más caras las monedas de, de Chile, pero pues me imagino que están más viejitas. Bien. ¿Qué más hay? Dice... Vendo... Mago Hernández... Gracias amigo por tu like, muchas gracias... Canjeo... No es necesario... Canales, historia, perfil... Y pues como les digo... Ustedes hacen... Su cuenta... Por... Por esta aplicación... Aquí abajo de la descripción les digo... Les dejé el... el link de la Play Store... Para que lo descarguen... Vale Y pues... Tienen que hacer su cuenta obligatoriamente para que puedan ver este, las monedas. Y puedan usar las, las herramientas. Y probablemente, quién sabe, salga un vendedor de su, un comprador de sus monedas. Bien amigos, pues hasta aquí el video de ahora. Espero les haya gustado. Sí, tenía una duda. No, no, espérense. A ver si es cierto. Miren, yo, yo cuento con una moneda de República de Panamá. No más que no sé... No sé su valor. No sé... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto valga? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, por eso está trazada mi... Mi cámara. Creo que está de cabeza. Vamos a ponerlo... Sí. Sí. No más que... Creo que aquí no puedo hacer más chica la... A ver, déjame ver si sí, de aquí del celular... Oh, sí se puede. Y así. Sí. Muy bien, vamos a tomar la foto. ¿Está? La volteamos. Hacer foto del segundo lado. Creo que también está al revés. Vamos a ponerla. A ver cómo va esta. Eh, sí, va así. ¿Dónde está? No puedo agarrarla, no está al revés, sí, ah, sí, listo, identificar moneda. Miren, sí sirve. Ahí está. Vamos a ver detalles. Bueno, es como esta. Es como esta, es como esta. Damos información. Ah, no, le di compartir. Qué tonto. Ah, no, no. No quiero compartir. Quiero más detalles. Es de Panamá eh, Valor nominal 1 Serie 1903 Esta de qué año es 1996, 2001 Yo De terminación Ah, es muy actual esta Muy actual, 2001 Ok, vamos a ver cuál es el precio de esta a ver si me animo a, a venderla. <ríe> ah, 50 centavos de dólar. 10 pesitos mexicanos. Está en 90, miren. 1.2. Bueno, ya. Muy bien, amigos. Ahora sí, sí sirve la aplicación. Sí funcionó. Pues ya, voy a hacer mi colección aquí en esta aplicación. Ahí para ver si algún día quiero venderlas. Pues, a darle. Bien amigos, sería todo, muchas gracias por estar un rato aquí conmigo, nos vemos al rato, voy a jugar y voy a regalar membresías para la página web. Sale, nos vemos, pasen un feliz domingo, hasta el rato, bye.